Vamos con tres importantes noticias del PSG, empezamos por Leo Messi. Kylian Mbappé quiere acaparar la tensión él solo y que los reflectores se posen sobre su figura. Sin embargo, Lionel Messi, capitán de la selección argentina, dio una lección más al francés, que no fue socio ideal para la pulga, ante el Mónaco y el Paris Saint Germain apenas pudo rescatar un empate 1-1. Uno uno. Durante el último partido de los parisinos, Messi lució incómodo por el egoísmo de Donatello. En más de una ocasión, el campeón del mundo no devolvió el balón al capitán de la selección argentina quien mostró su indignación pero mantuvo su perfil bajo pese a lo sucedido frente al principado ahora Messi reafirma que se encuentra en mejores condiciones que Mbappé quien demostró que solo piensa en sí mismo la cuenta de Twitter opta Javier indicó que Leo es el jugador con más gambetas completadas desde el arranque de la Ligue 1 con un total de 16 además ningún futbolista de las cinco grandes ligas lo supera por tanto esto es lo último de Messi con Mbappé seguimos hablando del PSG con otras dos. Dos noticias muy importantes de mercado de fichajes y empezamos por Carlos Soler. Carlos Soler firmará en las próximas horas con el Paris Saint Germain informa el periodista Fabricio Romano de que el acuerdo está cerrado tanto con el futbolista como con el Valencia. Durante las últimas horas el Paris Saint Germain aceleró la operación por el canterano Che por la que pagará 18 millones de euros fijos más un complemento en variables que será de 3 kilos. Luis Campos asesor de la dirección deportiva se implicó en la llegada de Soler a la capital francesa y el internacional español firmará para las próximas 5 temporadas hasta 2027 el Valencia no veía con valor los ojos la oportunidad de sacar buen rédito económico por soler que podía salir gratis a partir del próximo mes de enero pues en 2023 finaliza su contrato pronto el fichaje de soler será oficial y se acabará a la etapa en el valencia de uno de los mejores talentos que ha dado la cantera che ahora a compartir vestuario con messi neymar mbappé y compañía la siguiente incorporación del Paris saint germain apunta a ser fabián ruiz que cambiará nápoles por parís antes de que se acabe el mercado de fichajes dos refuerzos españoles de Garantías. y es que aquí podéis ver el tweet de Fabrizio Romano periodista italiano una auténtica eminencia en el mercado de fichajes que anuncia el acuerdo cerrado entre Paris Saint Germain y Valencia por 18 millones más 3 en variables con Fabián Ruiz también listo para llegar a París vamos a hablar ahora de otro que se va prácticamente asegurado al 100% y es Leandro Paredes Leandro Paredes firmará en las próximas horas con la Juventus En una operación de sesión con una opción de compra Que podría ser obligatoria dependiendo de unas condiciones De hecho, Christopher Galtier, técnico del Paris Saint Germain Confirmó el adiós del internacional argentino de la capital gala Paredes no estará convocado para el próximo partido Dado que se llegó a un acuerdo con la Juventus Aún no es oficial, afirmó el entrenador francés al medio oficial del club En Turín ya esperan que Paredes pase el pertinente reconocimiento médico Y se ponga a las órdenes de Allegri para comenzar a reforzar el centro del campo de la Vecchia Signora El ex medio centro del Roma Será bien conero o préstamo Pero si cumple unos requisitos La Juventus tendría que abonar 15 millones de euros por el jugador